Ya no, para qué continuar, no, no Si no tengo un motivo para querer avanzar Hoy no, yo no lo voy a lograr, no, no Hoy no toca ser feliz y para mí es un día más Comenzó un nuevo día y no quiero levantarme Siempre la misma rutina Tarde, vivo en una pesadilla y no puedo despertarme Cuando llego a la salida Siempre logro acobardarme Dicen que esto es depresión Pero yo no sé qué es Solo me siento vacío Y sin ganas otra vez No sé cuál es mi camino Hoy tan solo quiero irme Si yo no me siento vivo Solo déjenme rendirme ya luché por muchos años Pero nada funcionó Intenté abrir el libro Pero todo terminó No leí ninguna línea Pero ya me sé el final Nacer para morir Porque así ha de terminar Ya no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 Y el dolor que te camina Es parte de mi ser Y aún así ni lo imaginas se tratar otra vez Pero se volvió rutina Me mata la rutina Sabiendo cómo termina Comencé a salir de casa Para despejar mis dudas Pero no conseguí nada Solo gritos y preguntas ¿Cómo terminé así? Siendo yo el que se apunta Trato de buscar respuestas Ante él esta Vida muda, escribo el disco en solitario y escondo mi tristeza Hoy no toca ser feliz, la vida siempre ha sido tensa El resultado ha sido el mismo desde que perdí una pieza Pero todo acabará cuando oigas que esto comienza Ya no, para qué continuar, no, no Si no tengo un motivo para querer avanzar